Buenas tardes, voy a tratar de mostrarles lo más simple posible cómo crear su propio tablero o Padlet. Esta sería la imagen principal de cada uno de ustedes, ¿sí? desde su usuario. Tendrían que ir a crear un Padlet, elegir eh, qué tipo de Padlet quieren crear, esto lo que hace es organizar las publicaciones o el, lo que ustedes vayan incorporando al Padre, ¿sí? Yo, por una cuestión de organización, por lo que estuve viendo, eh, por ejemplo, el Padre General del Profesorado está armado en un muro. Eh, no, en una estantería, perdón. Yo les aconsejo que ustedes lo armen en canvas porque les permite mover después la, los papelitos, ¿sí? sí eh, donde ustedes lo necesiten. Ustedes abren en donde dice Canvas, por ejemplo, ¿sí? y se les va a aparecer esta pantalla, en donde ustedes pueden modificar para personalizar los gustos. ¿sí? Por ejemplo, esto ya está cargado, dice mi lienzo de moda, hecho con extravagancia. Pero, por ejemplo, ustedes podrían poner el nombre de su materia. En mi caso, y su enseñanza en discapacidad. Eh, como descripción, eh, acercamiento al espacio curricular. Pueden cambiar el icono, ¿sí? Desde aquí pueden poner alguno de estos iconos o subir el propio, desde la computadora o de internet. Tienen varias cosas para elegir. ¿sí? Pueden poner lo que más se acerque o los represente. Pueden cambiar el papel de tapiz, que es el del fondo, desde aquí. Eligiendo entre colores sólidos, entre degradados, texturas o imágenes. O pueden agregar la propia. Yo voy a dejar que estaba predeterminado. Pueden elegir que el papelito que ustedes peguen sea blanco con letras negras o negro con letras blancas. Y desde aquí pueden cambiar el tipo de letra. ¿sí? Eh, yo le pongo atribución porque eso nos deja que cuando alguien hace un aporte se lea quién fue el que lo hizo. sí. Que puedan hacer comentarios, pueden poner que les pongan me gusta o no poner nada. Eh, esta opción es para que tengan que ustedes aprobar primero lo que se publica. sí. Pero yo creo que eso sería lo general. Vamos a poner siguiente. Ya terminamos con esto. Bueno, ya tendríamos nuestro tablero creado. Perdonen el lag. Eh, una vez que tenemos, una vez que tenemos el, el tablero creado, para poner lo que nosotros quisiéramos agregar, Vamos a esta cruz de aquí abajo y se nos abre un cuadrito de texto. ¿sí? Eh, esta opción de tablero nos permite moverlo por donde quisiéramos. El que tenemos armado en el general es columna, entonces solamente te deja poner el nombre de la columna e ir agregando ahí abajo. ¿sí? Acá van a poner como hicieron en el general. Por ejemplo, presentación eh, o bienvenidos. Y van a escribir eh, este espacio, o la presentación de, del espacio en realidad. Y desde aquí pueden hacer lo mismo que veníamos haciendo, ¿sí? Subir desde la computadora, poner algún link para subir algún archivo, eh, compartir un video o una nota de voz, ¿sí? Esto es lo mismo que veníamos haciendo desde el otro general. Una vez que lo tenemos listo, ¿sí? Que ya lo terminamos, tenemos que ir a compartir para ver si es secreto, vamos a ver cuáles son las opciones, ¿sí? Y volvemos, volveríamos atrás, a donde dice Home, para abrir en los compartidos, ahí les va a aparecer seguro, el de las trayectorias generales, ¿sí? el que tenemos armado para todos los profesores. En ese momento, ustedes van a. Abrir un cuadrito de texto o a editar el que tenían hecho. Van a abrir las opciones aquí y van a poner que haga el link al padre ¿sí? Y van a elegir de los hechos cuál es el que ustedes armaron desde su espacio curricular. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir el que armé recién, pero yo acá tengo también en pantalla el que armé para mi espacio. Una vez que lo carguen... <coughs> Va a quedar de esta forma, ¿sí? ¿Ven? Y cuando ustedes o los chicos hagan clic en esa imagen, los va a llevar al espacio que ustedes crearon exclusivo de su materia. Una vez que lo tengan armado, yo les sugiero que pongan... Eh, a ver, les muestro... Les muestro el que yo creé para mi materia. Aunque ustedes pueden entrar desde el padre general. Perdonen la desorganización. Yo, por ejemplo, puse eh, un mensaje de bienvenida, un enlace a un Excel para que vayan cargando sus datos para poder agregarlos al aula virtual y un cuadradito para usar a modo de foro, ¿sí? para consultas e intercambios como hicimos en el general. Ustedes aquí pueden ir poniendo lo que quieran, pueden poner todo el material que quieran. Y va a quedar ordenado adentro de su área solamente. Quiere decir que las consultas que hagan van a ser directamente para su área. Yo creo que va a ser más fácil de ordenar así. Ustedes me dicen qué es lo que piensan de, de esta opción. Espero que les haya servido.